Hermanos caballeros, damas isabelinas, familia colombina y laicos en general, agradezco su amable participación de manera presencial y a quienes nos acompañan también de manera virtual a nuestra peregrinación nacional a Cristo Rey, aquí en Silao Guanajuato. Cada año venimos en el mes de marzo a ofrecer nuestros trabajos como fraternidad de caballeros de Colón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Rey. Asimismo, cada año estamos aquí para prepararnos a celebrar un aniversario más de la fundación de nuestra orden, que cumplirá el próximo 29 de marzo 141 años de haberse establecido formalmente en Connecticut, Estados Unidos de América. Todos sabemos que esta iniciativa fue del padre Michael McGee, recientemente beatificado, quien buscó proteger a las viudas y huérfanos con un programa de beneficios fraternales, así como fortalecer la fe de los hombres católicos de las parroquias a través de los principios de caridad y unidad. Más adelante se agregarían los principios de fraternidad y patriotismo. Amigos, es un gusto el día de hoy estar aquí con el Director Supremo para México de los Caballeros de Colón. Ya lo habíamos conocido el año pasado, cuando era Guardián Supremo, Jorge Carlos Estrada Avilés. Jorge Carlos, muchas bienvenido. Gracias. Muchas, gracias, muchas gracias, es un verdadero eh, privilegio y una bendición estar en este santuario, ¿verdad? por segundo año eh, consecutivo tenemos la oportunidad de estar aquí conviviendo con nuestros con hermanos Caballeros de Colón, en fraternidad, en caridad, en unidad, ¿verdad? viviendo los principios que, que son la base de Caballeros de Colón a nivel de todo, de todo, el, de todo el globo, ¿no? a nivel internacional. Y además un lugar emblemático para los caballeros, el monumento a Cristo Rey, la historia de los Caballeros de Colón está ligada íntimamente con los caballeros, perdón, con el santuario de Cristo Rey, al grado que varios mártires de la Guerra Cristera son caballeros y hoy tuvimos reliquias de ellos. Es correcto, sí, hay seis santos mártires Caballeros de Colón. Un dato interesante para Caballeros de Colón, que es la organización fraternal católica más grande del mundo, tenemos más de dos millones de miembros en tres continentes, es que toda la orden a lo largo de su historia, que en este mes de marzo, el día 29 de marzo, cumplimos 141 años de fundado, se fundó en 1882 por el beato Michael McGivney, y en estos 141 años la orden tiene siete santos, los siete santos son mexicanos todos seis santos mártires de la guerra cristera, y San Rafael Guisa de Valencia, ¿eh? el obispo de Jalapa, de, el único obispo mexicano santo, que además era caballero de Colón, miembro del Consejo de Caballeros de Colón de Jalapa. Así que es una, es una enorme bendición. Y aquí este santuario es sumamente importante. Los caballeros hemos estado presentes siempre en el santuario, ¿verdad? Ahora que sabemos que va a cumplir 100 años de esta, de esta última construcción que se hizo, y pues hemos estado viniendo constantemente. De manera ya organizada, formal y regular, se decidió hace más de 10 años hacer esta peregrinación nacional. Eh, el, el Cerro del Cubilete Silao está ubicado en la jurisdicción México Centro. México tiene cinco jurisdicciones, noreste, noroeste, centro, occidente y sur. Esta, este, este, este lugar, este santuario está ubicado en la jurisdicción México Centro. Y naturalmente los caballeros de Colón de México Centro venían eh, a cada año a peregrinar pero desde hace 10 años se hizo una convocatoria para que de las cinco jurisdicciones vengan caballeros de Colón de todo México ¿verdad? a hacer esta consagración a Cristo Rey y que ahora también la hemos complementado con la consagración al señor San José que acabamos de hacer. y Bien interesante que eh, aparte de la formalidad incluso firmar esa consagración y, y llevarlo a su casa como un compromiso casi casi jurídico, diríamos. Sí, sí, claro, es, es, es, es importante eh, seguimos un proceso de 33 días de consagración. Durante esos 33 días, siguiendo una metodología que se había establecido por un sacerdote sumamente devoto de San José, hicimos una reflexión sobre el Señor San José cada día. Y hoy era el último día, que, o sea, la consagración empezó para terminar el día de hoy en la fiesta de San José y hacer este acto ¿no? de fe, de consagrarse y de firmarlo para que sea un compromiso que se nos quede. ¿no? Yo creo que el sí el acto de consagración, cuando uno lo, lo lee, lo escucha y lo vive, es, es una enorme profundidad espiritual y, y creo que nos puede ayudar mucho a que los varones católicos ¿verdad? podamos vivir esa nuestra fe, esa nuestra espiritualidad masculina, ¿verdad? que es muy propia y, y que eso tratamos de, de fomentar a través del servicio de la Iglesia en los Caballeros de Colón. Porque hoy en día necesitamos mucho esa, eh, dentro del contexto de seguridad de la paz que el Papa y que los obispos nos llaman a construir, necesitamos eso y los caballeros están dando ese ejemplo, esa, asumiendo ese liderazgo en esa construcción de la paz. Sí, y de hecho esta consagración también tiene pues, eh, la intención de llevar también un mensaje de esperanza. ¿verdad? Muchas veces la situación misma, ¿verdad? la violencia que se vive en el país, la inseguridad, todo lo que la cultura de la muerte que vivimos, ¿verdad? el aborto, la eutanasia, eh, los matrimonios homosexuales, todos esos que atacan los valores que son el corazón de los valores propios del, del Evangelio, eh, los tenemos que tener mayor fe, mayor confianza en Dios y esta, y esta consagración también trata de hacer eso, llevar un signo de esperanza a, toda la, a todos los hermanos, a todos los fieles católicos, particularmente a los varones y, y obviamente a los caballeros de Colón, al saber que no estamos solos, ¿verdad? que nuestro mejor aliado es Cristo Rey y Santa María de Guadalupe y si nos consagramos a ellos y hacemos lo que nos toca hacer en lo cotidiano, pues podemos hacer, enfrentar cualquier, cualquier reto que se nos pueda presentar. Pues muchas gracias por esta entrevista, por este espacio. Estamos muy orgullosos de tener un director eh, nacional acá y este cargo pues, implica también graves responsabilidades para ti en el contexto mundial de los caballeros. Sí, como no. Eh, somos miembros de, del Consejo Supremo con plenos derechos de voz y voto en, la, en las decisiones que se toman en, en las reuniones que se celebran periódicamente para tomar todas las decisiones propias de la orden a nivel, a nivel mundial y ahí se, se dan los reportes y los informes y el Consejo Supremo va tomando las acciones correspondientes. Bien, muchas gracias y continuamos. Gracias. de Rutas de Fe, Semanario Gaudium y Radio Cristo Rey, es un gusto finalmente tener aquí a nuestro buen amigo Paco Sáenz Paco eh... Pues gracias por la invitación y felices ahorita después de esta visita al Santuario de Cristo Rey y después de habernos consagrado a nuestro Señor San José, doble bendición muy bien, eh, pues después de dos años de pandemia, nuevamente estamos aquí. Eh, los vi muy emocionados a todos ellos. Eh, platícanos un poco de esa impresión que tienen. Sí, pues ahorita platicando con la gente, pues eh, es una peregrinación muy significativa porque vienen eh, caballeros de Colón y sus familias de diferentes rincones de nuestro país. Y además, eh, creo que por un lado... Compartimos juntos nuestra fe, pero también damos un testimonio de paz, de alegría, de esperanza, de que en México los derechos humanos son importantes como la vida y como la libertad religiosa. Sí, es algo que me llama mucho la atención también es no solo el, el discurso, sino la acción que tienen los caballeros, porque obras de caridad misericordia eh, los he visto repartir, sillas de ruedas, despensas, es, es una labor impresionante la que bueno nuestro primer principio es la caridad y en esa caridad nosotros reconocemos en el prójimo a Dios mismo, a Jesús mismo ese Jesús que sufre, ese Jesús que ha sido inmigrante, que eh, está justo ahí, en medio de nuestros hermanos, de nuestra comunidad, y lo que dice el Papa Francisco, no olvidarnos de los pobres, ahí está Jesús, pero ahí estamos nosotros, y no es una cosa de tener mucho dinero, no, es un poco que done uno de su tiempo, un poco de sus oraciones, y un poco de a lo mejor alguna ayuda material, económica, un granito de arena hace una gran diferencia porque incluso es un grupo que surgió en el contexto de una parroquia y últimamente ustedes han estado recuperando eso volver a insertarse en la parroquia, trabajar con el señor cura y también el, las vocaciones que ahorita nos hace muchísima falta esa labor vocacional Así es, lo dices muy bien Caballeros de Colón nació en una parroquia con un asistente de párroco el Beato Michael McGinney y reunió a los hombres de su comunidad parroquial para proteger a las viudas y huérfanos y para ayudar a los hombres al crecimiento de su fe a través de estos principios de caridad, unidad, fraternidad y patriotismo. El padre McGivney desde 1882 se adelantó al Concilio Vaticano II en esta responsabilidad o corresponsabilidad que tenemos nosotros los laicos, varones, esposos, padres de familia en las tareas de la comunidad. Pues agradecemos mucho este espacio, eh, hay personas, caballos, que vienen de otros estados de la República y el camino pues es largo y complicado, pero les deseamos lo mejor y nos vemos el próximo año. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> acto de consagración a San José, lo vamos a hacer como se merece, de manera pausada, y meditando cada uno de los momentos de esta consagración. Acto de consagración a San José. Oh glorioso patriarca y patrono de la iglesia, oh virginal esposo de la Virgen Madre esencia de que... Como hijo suyo. Junto a ella, ruega para que yo piense constantemente en Jesús y lo sirva fielmente hasta el final de mi vida. Oh terror de los demonios, incrementa en mí la virtud, protégeme del enemigo y ayúdame a a María. Pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. A ti, después de Jesús y de María, consagro mi cuerpo y mi alma con todas sus facultades, mi crecimiento espiritual, mi hogar y todos mis asuntos y proyectos no me abandones, más bien adóptame como siervo e hijo de la Sagrada Familia, cuídame en todo momento, pero especialmente a la hora de mi muerte, consuélame y fortaleceme con la presencia de Jesús y de María para que contigo alabre y adore a la Santísima Trinidad. Oh, okay.